Ahí estamos viendo un poco de la carrera. Ahí no estás vos así. Ahí tengo que salir en algunos en algunos pequeños momentos. Ajá. Ese soy yo. Ese soy vos. Ese soy yo. Primera, primera vez. En la segunda, segunda. Segunda Segunda. ¿Y cómo, cómo fueron las dos experiencias? Bueno, el año pasado participé como, uh -huh. como piloto rookie, uh -huh. piloto principiante, fue mi primera vez en el Dakar, también subiéndome al podio, segundo puesto también, así que nada, creo que este año ya fui un poco más preparado, con algo más de experiencia, pero nada, el Dakar todo el tiempo va cambiando, fue un año súper duro, etapas realmente largas, durísimas, uh -huh. que, que bueno, que tuvimos que pasar... Uh -huh. Eh, en el cual más, de, más del 50% de los vehículos quedaron en el camino Y no terminaron el rally Así que eso marca un poco lo que fue la dureza del rally Claro. ¿Temperaturas y... de cuánto? No, allá en Arabia Saudita están en pleno invierno uh -huh. Por lo tanto, ah, cuando, en, en, la, en la mañana cuando salimos de los campamentos Rumbo a los lugares de largada Estamos hablando de temperaturas de menos 2 grados, menos 3 Epa. Entonces... Entonces, bueno, eh, tenemos que abrigarnos mucho para, para salir. Hacemos 200 kilómetros, 300 kilómetros, hasta el lugar del especial donde empieza cronometrado. Y luego de esos especiales tenemos otro, otro enlace, pueden ser de también hasta, hasta 500 kilómetros más o menos, sí. para llegar al próximo campamento. Ajá. ¿Y salís con temperatura bajo cero y después cerca del mediodía cuánto llegará? Depende la zona. Eh, los primeros días que fuimos al norte de Arabia... Era un poco más frío, llegaban a una temperatura de 10 grados, Ah, mira, pues, vos sabés que yo estaba convencido que aunque fuese pleno invierno, <risa> calor. se calor. morían de calor. Sí, más al sur, sí. Qatar. Más al sur, sí, hacía más calor. Eh, estás hablando de temperaturas hasta de 25, 30 grados. ¿Y cómo es tu vida normalmente con el tema del cuatri? ¿Tenés una rutina todos los días de entrenamiento? ¿Quién te la da? ¿Cómo te vas preparando? Bueno, nosotros somos un equipo de, de, de gente que, que, está, que está detrás mío, en donde bueno, hay un mecánico, eh, hay un preparador físico, un preparador mental también, que nos preparamos todo el año eh, de manera planificada, eh, mes a mes, de, en, entre medio también hay carreras a nivel nacional, otras también a nivel internacional que nos van, nos van ayudando para la preparación de, uh -huh. del Dakar, que es la carrera más grande y el objetivo más grande. Entonces, entonces bueno, eso nos va dando un poco, un poco la planificación durante el año para, para llegar de la mejor manera al Dakar. Uh -huh. Claro, sí. y sí. Eh, cuando, cuando hablas de, de que tenías un preparador mental también, sí. un, un psicólogo, un coach, ¿qué, ¿qué tenías? Un coach, un coach que, que bueno, que día a día vamos armando todo lo que son las etapas, uh -huh. eh, de acuerdo a su largo, al, al, a todas la, la, sí. las características de la etapa. Pequeñas cosas que a lo mejor me pueden ayudar a mi cabeza para que esté todo el, todo el tiempo fuerte. Y que no decaiga mi ánimo, mi, mi estado mental para, para poder seguir, porque llegan momentos en, en los cuales realmente te mareas y, y, bueno, y querés abandonar o querés, sentís que, que estás incompleto. Entonces, uh -huh. bueno, esas cosas te ayudan a completar la etapa y, bueno, día a día se va sintiendo. Hey, me, me imagino que esto que estás hablando, cuando vemos las imágenes y el conocimiento que tenemos del Dakar, es mucha competencia con uno mismo, ¿no? O sea, no competís más allá que tienes otras personas que están compitiendo, pero es el día a día ir compitiendo con vos mismo. Entonces debe ser un desafío más grande todavía. Sí, sí. En realidad la carrera, la carrera en sí está hecha para eso. Ajá. Está para, para poner de rodillas a los pilotos, porque todo el tiempo te pone dificultades de las cuales no te esperás. Sí, a lo mejor te preparaste durante el año, pero bueno, son cosas muy específicas que te pasan solo ahí. Cosas insólitas a lo uh -huh. mejor que, que tenés que saber eh, resolver uh -huh. ahí sobre, sobre el pucho para, para, para poder seguir. Uh -huh. el, el, ¿Vos crees que este triunfo tuyo también tiene que ver con, con haber hecho una primera experiencia y haber entendido un poco cómo se maneja el Dakar y todo lo demás para después pegarle con todo? Creo que sí, creo que la experiencia hace mucho a los pilotos. Hoy por hoy también hay, hay muchos pilotos experimentados que bueno, en cada uno de los rallies se hacen notar la experiencia eh, que van adquiriendo día, eh, perdón, año a año. Hay, hay gente que tiene más de 30 Dakar corridos y todavía siguen aprendiendo, claro. eh, porque justamente te va poniendo cosas en lácar que, que nunca te las esperás. Claro. Entonces, eh, la experiencia hace mucho al piloto. Uh -huh. Ahora, yo creo que una de las cosas más fuertes es que no tenés idea por dónde vas a ir. Claro. O sea, no sabes si acá hay una duna, si va a ser llano o si tenés un acantilado al final del camino, digamos. ¿no? En realidad, claro, la organización pone un, se llama un libro de ruta, uh -huh. que es donde, donde cada uno de los pilotos va leyendo en, en diferentes kilometrajes. Empezamos con un kilometraje de cero y a medida que vamos avanzando, el kilometraje avanza y en cada una de esas notas... Eh, hay una pequeña explicación con un dibujo en donde vemos si hay alguna si hay alguna zona de duna, si hay algún pozo o algún corte, uh -huh. o simplemente vamos por arriba de una pista, o si hay agua, un montón de cosas así, que nos van marcando el camino por donde por donde tenemos que ir. Claro, para que sea seguro. Y bueno, como, todo, como, como toda persona que triunfa llega a su lugar y es... Recibido con todos los aplausos y todo, lo que, y todo lo que se merece, ¿no? Tenemos las imágenes, vamos a compartir lo que fue el momento que llegabas a Tupungato para que también nos, cuente, ¿no? nos cuentes vos qué sentías en ese momento, tu pueblo, tu familia, tus conocidos, todos. A ver, cont contale, contanos un poco cómo fue el momento. Bueno, la verdad que llegué ahí en San José a los pies del Cristo Rey y... uh -huh ya me esperaron con una camioneta de, de, con una camioneta de defensa civil y un montón de gente montón que de estaba gente. ahí eh, me prepararon mi cuatriciclo que yo tenía acá para para poder ir en cuatriciclo hasta la plaza eh, en eso, bueno, de los dos lados de, de, de la ruta gente saludándome con banderas argentinas no. eh, alentando, gritando eso fue, fue único fue único Dijiste el cuatri que tenías acá Sí O sea que no es el que te llevaste para competir No, no, no, no. Ese te, Perdón, yo te pregunto de, de sí. la ignorancia, sí, sí, ¿no? Sí, que sí. no conozco mucho eh, esa, esa, ¿Ese cuatri te lo dan allá o te lo llevas vos o cómo es? Ese cuatri, la organización eh, nos, pone, nos pone los medios para poder llevarlos uh -huh. Nos pone un barco eh, Y bueno, ahora nosotros ya dejamos el cuatriciclo allá para que emprenda la vuelta, va a llegar el cuatriciclo a mediados de abril ah, acá a Mendoza. Pero es tuyo. sí, el cuatriciclo es mío. Así que ahora nada. ¿podías ir también con este, con el que tenías ahí? Sí, sí, sí, se puede, se puede, se puede, y si no también se puede conseguir uno en Europa, Ajá. que mayormente todos los vehículos son europeos, ¿Sí? ¿sí? Uh -huh. son salidos de Francia, de España, un montón de uno, uno piensa que eh, para correr una carrera así hay que saber manejar bien el cuatri. Ahora, seguramente debes tener gimnasio, eh, cardio, eh, todo tipo de entrenamiento, ¿no? El, sí. y, perdón, ¿la mano la entrenás? Sí, todo, todo se entrena claro. todo, entrenamos también lo que es la, lo que es la lectura del libro uh -huh. de ruta, eh, porque, bueno, son momentos en donde vos vas a, a velocidades altas, en donde tenés que bajar ¿Cuándo? la vista... Y nosotros en la categoría cuatriciclo estamos limitados a 130 kilómetros. Pero el promedio es de 100, 110 kilómetros. En lugares tocamos los 130. Pero pero bueno, tenés que entrenar un poco lo que es eh, esas cosas que son en, entrenamientos cognitivos, más allá del físico. <risa> uh -huh. y bueno Ahora eh, me pongo me pongo a pensar que vos hablás de equipo todo el tiempo. Ahora, sí. cuando estás ahí, sos vos, el cuatre y el desierto. Sí, exactamente, Chao, fuiste. pero a su vez eh, el, equipo, el equipo está detrás mío todo el tiempo, me los uh -huh. llevo en mis bolsillos porque ellos ponen su parte para que claro, yo esté claro. ahí en ese momento y en esas condiciones. Tal cual, no, sí, claro. Entonces eso es lo que hace que, que yo todo el tiempo esté presente con ellos. Uh -huh.